Bien, hemos presentado desde la empresa pública Vincorsa y desde la gerencia municipal de urbanismo 113 alojamientos habitacionales que se van a construir en este solar que está a mi espalda. Eh, son eh, alojamientos eh, pequeños que tienen muchísimos espacios en común, que tienen bibliotecas, tienen salas de lectura, tienen eh, comedores, peluquería, en fin, muchos sitios, muchos espacios comunes donde fundamentalmente las personas mayores pues, pueden convivir y pueden hacer una vida eh, mucho mejor en comunidad. Eh, ya hay 155 viviendas construidas. Eh, se hizo en su momento una auditoría entre los que y las que viven en, este, en estas viviendas. Y bueno, para los 113 eh, nuevos alojamientos, pues vamos a mejorar eh, los 155 primeros que se hicieron. Son soluciones habitacionales que se hacen desde la empresa pública, que se hacen desde lo público y que eh, se financian también en eh, una financiación de unos 7 millones de euros que se hace también desde la empresa pública vinculada. Corsa. El gobierno del Partido Popular en el año 2012 eliminó todas la ayuda a la vivienda pública y sin embargo nosotros y nosotras desde el gobierno municipal lo que hacemos es todo lo contrario, buscar soluciones habitacionales, soluciones habitacionales para nuestros mayores, para nuestros jóvenes y para bueno, crear una vida en común muchísimo más feliz.